¡Qué tal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo mi actividad en el torneo de fin de semana Pude subir a mi equipo a una media 93, así que espero y me vaya muy bien Esta sería mi segunda participación en el torneo La vez pasada pude llegar hasta el décimo partido, con nueve victorias y dos derrotas Pero, desgraciadamente, ese último partido no lo pude ganar Y pues me quedé con las ganas de esos 3 millones de monedas Espero esta vez poder reunir las 10 victorias en ese torneo porque ahora las recompensas son refuerzos de habilidad y me servirían bastante para fortalecer a mi equipo titular son 100 refuerzos por 3 victorias 200 refuerzos por 5 victorias 500 refuerzos por 8 victorias y 1000 refuerzos por las 10 victorias en 1800 refuerzos de habilidad sí que son bastantes podría subir algunos refuerzos de habilidad para mi 11 titular que me van a ayudar mucho eh, en seguir subiendo de división en ataque enfrentado voy a pagar el pase para iniciar el torneo 50.000 monedas Espero me toque un jugador bueno que pueda usar Y vamos a ver qué me sale Me salió Fellaini. Bueno, no me sirve Así que no lo voy a usar Ok, voy por el primer partido Me toca contra un medio 86 Debería estar fácil Así que hay que ganar o oh sí En el saque siempre hay que botarla Para no despejar tiempo Segunda oportunidad Ok, con la hazaña Ruleta para arriba A velocidad Un poquito más Disparo bien, el primero hazaña nuevamente, ruleta Arr. distancio, velocidad, ruleta por arriba se la pico no, tendría que haber disparado desde ahí distancio, a velocidad desde ahí, bien, 2 a 1 ya 2 a 2 ya Caballero, velocidad por el centro ruleta para abajo, velocidad disparo Ah, la tajó. Tiro de esquina. ¿Cabezazo? No, porque qué la volea? Cabezazo nuevamente... Ahora sí, cabezazo. Caballero, velocidad, se la pico. Bien, 4 a 2. Estancia nuevamente, se la pico. Bien, en el quinto. Caballero, a velocidad. Un poquito más desde ahí, bien, 6 a 2 distancio, la velocidad por el centro pase, pa, pase para cabalero, disparo, gol, bien distancio desde ahí, se la pico bien, 8 a 2, perfecto bueno, pues ya estuvo ganado este partido ahora toca con media 78, fácil, hay que ganarlo Tiro libre directo a la derecha ¡Travesaño! ¿Por qué? Poteus, Se la pico Bien, 1-0 Cabalero A velocidad Se la pico 2-0 Lasaña Pase para Manres Regate Disparo 3-1 Lasaña Pase para Manres. Disparo. La vuela. Distancio. Velocidad. Pase. Bien. 4 a 1. Lasaña. Se la pico. 5 a 1. Caballero. A velocidad. Disparo. 6 a 1. Poteus. Pase para stancio. Disparo, 7 a 2 Distancio, a velocidad Se la pico ¿Qué hace? Boteus A velocidad, regate Al centro Disparo, gol Boteus nuevamente Por la banda Hacia el centro, regate Disparo, ¡Ah, la taja. Bueno, uno más ganado. 83, también debe estar fácil. Caballero, disparo desde ahí, gol 1-0. Hazaña, disparo, se la pico, bien 2-0. Poteus, se la pico desde ahí, 3-0. Caballero. La velocidad Hacia el centro Disparo desde ahí La tapa Distancio A velocidad Pase para Manres Velocidad Disparo desde ahí Bien 4 a 1 Cabalero A velocidad Disparo Bien 5 a 1 Distancio A velocidad Pase para cabalero Disparo de ahí La taja Llega Bien, 6 a 1 Cabalero, se la pico 7 a 1 Lasaña, se la pico nuevamente Bien, 8 a 1 Cabalero, centro Lasaña, la baja, disparo Bien, 9 a 1 Cabalero, por la banda, hacia el centro Disparo, la taja Tiro de esquina Oteus. cabezazo, bien 10 a 2, 10 a 1, perdón Bien, cuarto partido, media 95 Ahora sí va a estar parejo Vamos a ver cómo me va, caballero A velocidad, disparo de ahí No, la abuela Oteus, regate No, se la quita el defensa Lasagna Pase para Estancio A velocidad, no, ¿qué haces? lasaña, se la pico, bien, 2 a 1, Manres, a velocidad, regate para abajo, velocidad, disparo, la estrella en el defensa, tiro directo, bien, gol, 2 a 2, Manres, pase para lasaña, pase para Estancio, disparo, Poste, llega, bien. Boteos, regate para abajo, velocidad, regate para arriba, disparo, la taja. Tiro de esquina, llega, cabezazo, la taja nuevamente. Boteos, por la banda, velocidad, regate, disparo, bien. 4 a 5, lasaña se la pico, no, tenía que haber disparado ok, quinto partido control media 91 boteos regate, velocidad disparo la taja tiro directo a la derecha bien, 1 a 1 cabalero a velocidad, pase para la hazaña llega, llega, no, no va a llegar Distancio, pase para la hazaña, disparo, bien, 2 a 2, distancio, a velocidad, pase para la lasaña, velocidad, disparo, bien, 3 a 3 ya, caballero, regate, velocidad, para atrás, disparo, bien, 4 a 4, Boteus, se la pico, bien, 5 a 4. Boteos nuevamente. Se la pico otra vez. Bien. 6 a 4. Boteos. A velocidad. Regate. No. Lasaña. A velocidad. Regate. Pase para Suleiman. Regate. Disparo. Bien. Caballero. A velocidad. Hacia el centro. Sombrerito. Disparo. Bien. 8 a 6. Bien, sexto partido. Contra un media 93. Boteos, a velocidad. Regate para arriba. Disparo. Bien, 1-0. Lazaña, a velocidad. Pase para Boteos. Velocidad. Regate. Disparo. La taja. Tiro esquina al centro. Busca la cabeza. Cabezazo. Bien. 2-1. Cabalero, a velocidad sombrerito, disparo bien, 3 a 1 Estancio, a velocidad pase para caballero disparo se la tapa llega, llega, llega sí, centro cabezazo no, las manos Estancio, a velocidad pase para la hazaña, pase para caballero disparo bien, 4 a 2 lasaña a velocidad pase para manres dispara no se la ataja lasaña a velocidad bien disparo gol lasaña pase para boteos sombrerito disparo bien 6 a 2 stancio se la pico desde ahí bien 7 a 3 bueno, llevo 5 victorias y una derrota, voy a tratar de subir un punto más de GRL a mi equipo y ahorita regreso con ustedes. Logré subirle un punto a mi equipo, le subí 2 puntos a mi portero Casillas, 2 puntos a mi MCD Gueye, 2 puntos a, a mi MCO Estancio, 2 puntos más para Mandres y 3 puntos a mi defensa central Ignacevich. Bien, contra un 94 subió a haber subido este punto de GRL, vamos a ver qué tal. Andres, por la banda, velocidad, sombrerito, disparo, no se la ataja, tiro esquina al centro, búscala, disparo, se la ataja nuevamente, tiro esquina al centro otra vez, busca la cabeza, bien, me clava ya el segundo, lasaña, pase para Estancio, regate, no, se estrella con el defensa, lasaña. Tiro de ahí, bien, empate, 2 a 2. Boteos, sombrerito, velocidad, disparo, se la ataja otra vez el portero. Tiro de esquina al centro, llega, cabezazo, bien, 3 a 2. Lasaña. pase para Boteos, regate, sombrerito, dispara, bien, 4 a 3. Estancio, velocidad, se la pasa cabalero, sombrerito, disparo, no, o al sea, portero se la estrella, tiro de esquina, al centro, búsquela, sale el portero, 5-4 ya, reviéntala, poteos, regate, pase para Estancio, no, 6-4. Bueno, ahora contra media 95. Un punto más de GRL. Caballero. Velocidad. Pase para Sancio. Dispara. Bien, el primero. 1-0. Lasaña. Pase para caballero. Velocidad. Regate. Disparo. No, se la ataca. Tiro de esquina. Se la cobra al centro. Búscala. La volea. No, tiro de esquina otra vez. Otra vez se la cobra al centro. Llega. Cabezazo. No, se le enteró a su compañero. Boteos. Se la pico. No, llega el portero. Tiro libre. Se lo cobra a la derecha. Bien, 2 a 1. Boteus. A velocidad. Regate. Llega. Se la pico. Al centro. Dispara. No, sale el portero. Boteos. Nuevamente. Se la pico al centro Bien Estancio 3 a 1 Estancio Pase para lasaña Regate Dispara No, le estrella en el defensa Manres Pase para Estancio Regate Dispara No, se le estrella en el defensa Dispara otra vez Se le estrella en el defensa otra vez Y cabezazo Caballero. Velocidad Regato para abajo, velocidad, disparo, la taja el portero. ¿Cómo taja esa? Que no me haya clavado, que no me haya notado, que no me haya notado. 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3. 4 a 3. Y ligo la tercera derrota. Ni hablar, lástima, Margarito, como dicen. Concluye mi participación en el torneo. Solo logré conseguir 5 victorias. Así que únicamente me llevo las primeras 2 recompensas. Solo 300 refuerzos de la edad de los 1800 que había en este torneo, así que, pues ni modo. Espero que les haya gustado el video y que se hayan divertido. Si desean ver más videos de mi participación en el torneo, por favor suscríbanse al canal, dejen un like y los veo en el siguiente video. Adiós.